Soy Hans Lozano, egresado a la carrera de Ingeniería Civil Industrial de la Universidad de y actualmente soy socio y gerente de Rendibú. Bueno, Rendibú nace el año 2007, nosotros somos tres egresados de la Universidad de y nosotros queríamos entregar al mercado algo que fuera eh, más que un alimento normal, que lo que existe actualmente. Y fue ahí cuando nos juntamos y creamos Rendibú, digamos, enfocado en negocios que están en el extranjero, eh, con batidos saludables, smoothie, cafetería de especialidad. Bueno, yo escogí la Universidad del vivo Vivo primero porque es una universidad tradicional. Es eh, una formación totalmente diferente a lo que existía cuando yo ingresé a estudiar. Es potente en lo que es habilidades blandas y también tu forma de trabajar. Te entrego una formación, una, una metodología de trabajo diferente. Eso se refleja en el sello, digamos, que imparte a todas las personas y los alumnos que estudian ahí. El pluralismo con la gente y los compañeros que, que digamos, estudiamos, eh, no lo encuentras en otra universidad. Soy Hans Lozano y yo soy UVB.